Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, este video es especial porque hoy les traigo 5 ventajas de vivir en Brasil, especialmente en Curitiba, espero que les guste y no se olviden antes de dejar su like, de comentar y de suscribirse a mi canal, que es muy importante, comencemos con el video. Entonces, mi gente, cinco ventajas de vivir en Brasil. Sé que todo mundo quiere saber cuáles son esas ventajas, porque de verdad que tiene sus ventajas y es muy bueno. Entonces, comencemos. Número uno, promociones en todo. ¿Qué quiere decir con promociones en todo? Llega, está llegando eh, el verano, entonces todo está en descuento. O sea, todas las ropas de invierno están súper baratas. O sea, con decirles que bajan tanto el precio porque necesitan vender las cosas. Entonces vas a disfrutar mucho porque aquí la gente es muy consumista. O sea, compran mucho. Y como aquí es todo parcelado, parcelado quiere decir que le dan en cuotas. Así que la gente se enloquece comprando. También existen promociones de, de comida. O sea, voucher, todos esos tickets, cupones. Así que muy bueno. Eso de verdad es muy bueno porque incentiva a la gente a comprar y a la gente le encanta gastar. Número dos, existen sorteos, loterías y todo. Con eso, ¿qué les digo? O sea, en Instagram, cuando ustedes lleguen aquí, va a haber personas que están haciendo sorteos que regalando iPhone, eh, reloj Apple, que regalando eh, un, para las mujeres eh, cosas de maquillaje, regalando, eh, qué sé yo, una cena completa o regalando un viaje a la playa y todo. O sea, Completo los sorteos Y la lotérica que sería comprar la lotería aquí Hay artísimo eso Y la gente es de verdad que Loca por eso, ¿no? Porque también los premios, obvio Imagínense 200 millones de reales eh, Cada fin de año es el, el, la puja más grande Que hay más de 200 millones de reales De 100 mil reales, 200 mil reales O sea, la gente se enloquece ¿Quién no quiere ganar 200 millones de reales, no? ¿Quién? ¿Quién? Dígame Hasta yo, pues, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de todas esas de esos los sorteos, de los premios y, y bienísimo siempre hay. Número 3, ventaja número 3 es muy importante porque aquí está todo cerca. Vivís en Brasil, tenés todo cerca. Te aburriste, te vas a la playa que está aquí cerca, te vas acá a otra ciudad, está cerca y el pasaje no es caro. Así que podés disfrutar de muchas cosas cerca, podés irte a estado por otro estado, o sea que es... Hermoso, eso es lo más bonito, ¿no? Porque no te aburrís, o sea, no te aburrís, tenés bastantes lugares para conocer y cada lugar tiene su algo que, que lo hace propio de su lugar, de, de su ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Cuatro, aquí, en eh, Curitiba, lo que me gustó es que no hay mucha inseguridad, o sea, es, es más calma, ¿no? Eh, eh, comparando con San Pablo, o sea, si te gusta caminar, te gusta hacer deporte. Yo te recomiendo Curitiba porque Curitiba es una ciudad que es más organizada y aparte de ser más organizada, es un poco más segura. No quiere decir que sea súper segura, ¿no? Pero, es, pero puedes caminar eh, más tranquilamente, puedes visitar varios lugares caminando, teniendo algo de precaución y estando alerta, ¿no? Pero en San Pablo no es tan fácil así, no tienes que andar con cuatro ojos, dos al frente y dos atrás porque si no, no sabes cuándo te asalta pero acá, ojo, ¿no? Ojo. Estoy hablando de día hasta la tarde. En la noche ya es un poco más peligroso. Pero yo prefiero aquí en Curitiba porque es tranquilo y puedes hacer todo caminando. Número 5. Esta ventaja me gusta muchísimo porque ustedes saben, eh, bueno, en Santa Cruz o en otras partes de otros países hay parques que se cobran para visitar. Aquí en Curitiba es gratis todos los parques. Hasta el zoológico es gratis. Eso es lo bueno, o sea, puedes ir a visitar el zoológico, puedes entrar a todos los parques gratis, excepto uno, que es el parque eh, que es el Oscar Niemeyer, que es un lugar hermoso que parece un ojo y allí exposición de, de varias obras y entonces es muy bonito, eso sí se paga. Pero lo demás es gratis y es hermoso, los parques acá en Curitiba son bellos. Así que si te gusta correr, vas a tener parque para correr. Si te gusta visitar y ver callas de agua y ver los patos y todo, bellísimo. La ópera de Arami es hermosa, tenés que ir, te lo recomiendo. Taja número 6. Lo bueno es que vas a poder practicar tu portugués, aprender nuevo. Nuevas palabras, porque cada estado tiene sus palabras que son propias de su región. Así que vas a poder aprender mucho más, hablar más fluidamente tu portugués. Y si ya sabes, perfectísimo, vas a perfeccionarlo mucho más. Así que espero que te haya gustado este video. Y no olvides de dejar tu like, de comentar, que es importante, y suscribirte a mi canal para que sigamos creciendo. Muchas gracias por ver este video. Chao, chao.